Buenos días a todos y todas, a los que estáis presencialmente y a los que estáis a través del de canal de YouTube. Bueno, Hoy venimos a presentaros una charla eh, que se va a celebrar, un taller en concreto, hoy día 23 a las 19 horas en el Centro Cívico de Torrero, en la calle Monzón número 3. Este taller tiene que ver con algo tan importante como son las maneras que podemos tener todos y todas de entender la factura del gas y de la luz, así como todo lo que tiene que ver con reducir el coste de la misma y mejorar la eficiencia de nuestros domicilios, también con el tema del autoconsumo. Para ello me acompaña Ángel Martín, que es el responsable de la Oficina de Atención ...y asesoramiento del barrio de Torrero, una oficina que sale a través del trabajo de las entidades que están detrás... ...que llevan tiempo trabajando en este sentido, desde Son Energía, desde personas que tienen que ver con la ecología... ...y la eficiencia y sostenibilidad y sale de los presupuestos participativos del distrito de Torrero, Es una para nosotros es una propuesta de éxito... ...que está teniendo mucha demanda y que nuestro objetivo aquí hoy es darle luz... ...darle publicidad para que esta oficina eh, se pueda replicar... ...de hecho el taller es para informar a personas que luego puedan hacer de semilla... ...y replicar toda esta serie de cuestiones... ...así que eh, para mí es un placer estar aquí hoy con Ángel... ...la oficina está funcionando en el distrito de Torrero todos los martes... ...en horario de 18 a 20 horas se accede a ella mediante cita previa y Ángel os va a detallar lo que hoy se va a hablar en la charla pero sobre todo os va a detallar también cuál es el objetivo de la oficina y que además, ya lo planteo otra vez está teniendo una ratio muy alta de personas que evidentemente están muy interesados no solo por la crisis energética que estamos viviendo sino por ser más, con, más responsables con el medio ambiente y con nuestro ecosistema Así que Ángel, todo tuyo lo que nos quieras contar. Muy bien. Buenos días. El, el, el, esta oficina o, o este proyecto nace hace, en el 2018 en un barrio en el que la población es muy mayor para atender fundamentalmente la población mayor que tuvieran acceso al bono social. Ese es el nacimiento. Después se nos da la oportunidad, a través de los presupuestos participativos, con otras entidades de... Del medio, medio, del medio ambiente, para también in, incluir en, el, en la propuesta de información el autoconsumo, que nos parece muy importante, sobre todo en el autoconsumo urbano en la ciudad, que es donde vivimos nosotros y donde se, se reparte. Lo llevamos el taller, como ha dicho ella, dos voluntarios, de momento estamos dos voluntarios de, de Sona Energía, que es una cooperativa de, de venta de electricidad cuyo origen es cambiar el sistema, y una de las formas de cambiar el sistema es informar a los ciudadanos de cómo funciona. Eso lo llevamos haciendo desde hace 11 años y un poco predicando en el desierto. Últimamente, con esta alza de, de precios, pues estamos todos mucho más sensibilizados. Es decir, la electricidad, y siempre lo hemos dicho, que para quien la podemos pagar es algo muy barato, porque hacemos muchas cosas con ella. Claro, pero quien no la puede pagar... Es un obstáculo porque necesita hacer cosas con la electricidad y no puede. Entonces, lo que hacemos en el taller, en, en la oficina, y este taller es, como ha dicho Luisa, para intentar que se replique en otros barrios. Antes de la pandemia, ya, ya en algunos barrios ya, se, ya había grupo de, de gente que informaba, pero la pandemia nos dejó aplanados a todos durante un año. Lo hemos retomado después. Nos está costando mucho que quien estaba eh, informando en algunos barrios... Pues entrará otra vez a, a, a funcionar. Eh, nuestros, tenemos tres temas fundamentales. Uno es ayuda al bono social, algo que personalmente y la compañera también estamos convencidos que tendrían que hacer los servicios sociales ayudar a la gente que no tiene capacidad para que tiene derecho a bono social y no puede, pero lo sabemos de buena tinta porque estamos con ellos en la, en la Junta de Distrito que andan saturados entonces lo que nos derivan gente para simplemente informar sobre ese tema aparte hacemos, intentamos hacer campaña en el barrio para que quien tiene derecho a bono social se, se ponga a hacerlo a tramitarlo y eso, esta es el, digamos la parte más sencilla de información entre comillas porque tenemos un, un una diversidad de casuísticas que, que difícil de atender en algunos momentos. Ese sería por un lado la parte, digamos, más de, de, de atacar la pobreza energética. Luego, con estas subidas de precios, viene mucha gente con el recibo de la luz o con el del gas, es decir, de repente está pagando el doble que pagaba antes. Es decir, el, aquí la, se nos complica la vida. ...porque tradicionalmente lo único que hacíamos era decirle... pues mire, ...pásese usted a la tarifa regulada, tanto de gas como de luz... ...y le saldrá más barato. De momento con el gas seguimos con ese programa... ...pásese usted a la tarifa regulada que le saldrá más barato. Tenga cuidado porque a lo mejor tiene el mantenimiento con la compañía eléctrica... ...tendrá que hacerlo con su, cal, con su marca de caldera... Con, su, ...con una empresa que le haga el mantenimiento. La electricidad se complica hasta extremos bastante grandes... ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, hay una... ha habido una ofensiva muy grande de las grandes compañías eléctricas para impulsar los precios hacia arriba, es decir, ya no es el tope del gas, llevamos año y medio subiendo los precios, en principio sin, mucho, sin mucha apariencia, pero con, la, con, el top, con, el gas, con el, los precios del gas y la guerra lo que ha habido es se ha disparado muchísimo más entonces viene gente muy preocupada porque le viene muy justo pagar los, los servicios ya digo, con el gas es fácil con la regulada no todo esto nos lleva a que tenemos que estar informados al día los dos compañeros pasamos mucho más rato estudiando tarifas cambios de, de, de legislación y para poder estar al día en realidad lo que, lo, que estamos intenta lo que hacemos ahora es lo máximo posible, intentamos hacer pedagogía para explicar cómo es el recibo y dónde cambiarse. Existe una inercia de, de la mayoría de la población de, de que cambiarse en la electricidad no es lo mismo que el teléfono. Es decir, si me cortan la luz, no se corta la luz. El sistema de cambio es exactamente igual. Y tenemos que perderle el miedo y tenemos que saber, lo mismo que sabemos muchos ya, dónde están los comparadores del teléfono, saber dónde está el comparador de la energía de la luz para acudir allí y decir, pues ahora esta compañía me cambio porque me, me ha mandado dos recibos, no es lo que yo acordé o yo pensaba y me cambio y a los dos meses me cambio otra vez y no pasa nada en ningún caso se le corta a nadie la luz, todo lo más que hacen cuando una compañía quiebra lo mandan a la regulada que a veces es una ventaja y la tercera pata de nuestra información es sobre autoconsumo impulsados por los por los compañeros de los movimientos ecologistas porque también, es, también hay un, un problema de desinformación. Es decir, al final, el autoconsumo supone quitar clientes a, la, a, a las compañías comercializadoras eléctricas. Entonces, no facilitan mucho el, el tema. ¿no? Y, y, y nuestro enfoque es fundamentalmente intentar que el autoconsumo en la ciudad tiene unos, unas connotaciones distintas a, la, a lo que puede ser un, un barrio rural o puede ser un barrio con parcelas. O es decir, eh, Informamos fundamentalmente a, a nivel muy básico, porque el desconocimiento es muy grande, de cómo funciona el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo para bloques de viviendas es algo muy sencillo técnicamente, pero claro, es un autoconsumo para un bloque de viviendas con unos ciudadanos que viven en el bloque de viviendas y tienen que ponerse de acuerdo. Ese es el principal problema. Cuando un bloque de viviendas, hay un grupo de impulsor de, que quiere el autoconsumo y no tienen una oposición muy exacerbada por parte una parte importante del, del, de los vecinos, se puede llevar adelante y es sencillo. Lo que pasa es que no, a lo mejor no tiene tanta efic eficacia como pueda tener el, el autoconsumo en una parcela. Los tejados de, de las viviendas de bloques son más limitados, igual hay que repartirse y toca menos. ¿no? Esa es nuestra labor ahora, explicar que eso se puede hacer y que es fácil de hacer. Técnicamente, que hay que currarse aquello de que estás en una comunidad y tienes que ganarte a los vecinos para hacerlo. Echamos de menos que, que las administraciones no, no se hayan preocupado de este tema, decir, que no se informe que no haya puntos de información de administraciones que lo lleven profesionales que, que puedan profundizar un poco más que nosotros. Nosotros podemos saber cómo funciona el autoconsumo, pero no vamos a hacer ni, ni un preestudio ni vamos a hacer nada. En principio, eso es lo que hacemos nosotros. En la, en la forma de hacerlo es bien sencilla. Lo aprendimos en la pandemia, que había que pedir cita previa. Entonces, hemos descubierto que con cita previa podemos atender mejor, porque damos un, un, un espacio a cada, a cada ciudadano que viene. Lo hacemos de los martes de 6 de a 8 de la tarde, en los locales del Centro Cívico, tenemos una aula adjudicada para esto, y nos da un poco de miedo morir de éxito, es decir, que tengamos más gente que venga que, que, que podamos atender. Previsiblemente, si no conseguimos más voluntarios que que nos echen una mano pues para eso esta, esta charla ¿no? para que se replique repliquen otros sitios y podamos atender mejor a muchos sitios está la cosa con la electricidad anda la cosa muy complicada y creemos que, que se debería de informar mucho más sobre esto por mi parte muy bien. Muchísimas gracias Ángel nos, nos parece, me quedo con una cosita antes de que nos eh, terminen preguntando los compañeros que están aquí o a través de las redes y es que me parece muy interesante lo que has dicho, que comenzó en un barrio donde había mucha población mayor y, y en situaciones también de pobreza energética, pero que ahora mismo es extensible a toda la ciudad. Y sobre todo me parece muy importante que vosotros, eh, lo has dicho, dais información pormenorizada, porque ahora mismo hay mucha profusión de información en las redes, pero no todo el mundo puede alcanzar esa información e incluso a veces es como una especie de carrera de obstáculos que impide que se pueda acceder a, a esas bonificaciones, a esas tarifas, que mejoran las condiciones y completamente de acuerdo con el autoconsumo, sobre todo en comunidades, que sería muy importante que eso las administraciones tomasen nota y diesen esa información. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, sí, sobre el autoconsumo en, en comunidades de vecinos, el autoconsumo eh, sería rentable a partir de eh, ...de X número de vecinos o como... ...o para qué utilidad, qué utilidad tendría para el agua caliente, la calefacción, todo... El, el autoconsumo eléctrico en comunidades... ...tiene, no en todas, ¿eh? en algunas se puede... ...que, que tiene un límite que es el, la superficie en la cual se pueden poner placas. Hoy en día incluso las... ...aunque se quiera hacer también autoconsumo con, con placas térmicas... ...para producir calor... ...ahí ya en el mercado hay muy eficientes placas mixtas que producen calor y electricidad Lo que sí que es seguro es decir que prácticamente prácticamente todas las comunidades de vecinos tienen superficie suficiente para hacer autoconsumo para el servicio de la comunidad es decir, y eso es fácil es decir, la normativa ha favorecido que, que no tenga que ser todo, que no haya, que no, haya que, que no tenga que haber un, una unanimidad para hacerlo y es rentable es decir, si se ajusta bien es rentable cuando la superficie es un poco más grande se pueden adherir vecinos a, esa, a, esa, a ese autoconsumo siempre hay que tener la salvedad que todos los vecinos tienen derecho a la superficie y en algún momento pues, a lo mejor hay que reducir en unos sitios saldrá más rentable y en otros no uh -huh. Eso, eso es, el autoconsumo para que salga bien tiene que ser caso por caso y muy estudiados. pero ya digo, en comunidades de vecinos el autoconsumo para la comunidad garajes, ascensores, espacios comunes Suelen tener todas las casas, superficie suficiente y, y rentable sí o sí y ya. tendría que ponerse a hacerlo.